los dibujitos, pues no se ve como el movimiento de, no sé, es que no este... representar el movimiento de Lo que está bien, como había hecho lo de, lo de la transparencia para que sean debajo, eso está muy bien. Pero ya que había hecho eso, lo que tendríais que haber puesto es que los que se convierten en tiburones, utilizar en vez de jugadores de estos de color, vaya, con sí, forma de forma redonda y con, con forma cuadrada. cuadrada para que sean como que sepan que son diferentes pero por lo demás está más o menos bien eh, está bien que pongáis estas calificaciones a lo mejor tenéis que poner algunos más y está bien que pongáis la justificación debido a tal cosa por esto eso está bien o sea que pongáis y está muy bien que utilicéis estos cuadritos o sea objetivos pues pone eso y tal no seáis creativos que hay gente que pone y pone objetivos meta y pone eso incluso si trae otro logo de otro lado no ir más bien a las plantillas que ya están porque la creatividad vuestra algunas veces en la visualización de colores no es buena como ha pasado antes en un grupo eh, y bueno pues que está más o menos bien los objetivos de consecución meta tal y, y motores pues está está bien yo quizás hubiese puesto más dibujos de movimiento de cómo se mueven los jugadores o sea porque los jugadores se mueven y entonces hay nada más que está que un jugador que parece que está lanzando no moviéndose porque es el de lanzamiento sino con flecha ahí de la otra indígalo, pero está bien bien. Venga, rápido que vamos a ir a tu velocidad vale. Pues yo me cargo de explicar por qué va a consistir el juego Somos el grupo 1 y nuestro juego motor tradicional que vamos a exponer hoy es tiburones y socorristas Como ya habéis podido ver todo, se juega con un paracaídas en el cual vais a estar todo debajo y la función de los que no sois tiburones y socorristas va a ser constantemente estar agitando el paracaídas va a haber dos tiburones y dos socorristas, que os diferenciaremos ahora con los petos, ¿de acuerdo? Los dos tiburones van a estar por debajo del paracaídas y el resto, los que estáis agitando, no podéis mirar debajo, ¿vale? El objetivo de los tiburones va a ser avanzar restando debajo del paracaídas para arrastrar a alguno de los jugadores dentro para morder a los, a los ballistas, ¿de acuerdo? Y los dos... Eh, Salvavidas van a estar de pie y su función va a ser en cuanto detecten que uno de los jugadores se ha arrastrado dentro, ir corriendo detrás y cogerle. Para, para ayudarle para ayudar. un poco tenéis que gritar socorro. Para avisar, pero bueno, lo hago. Y empezar la fiesta. Te bueno, vamos, vamos, vamos. Dos tiros la filusión se si Arriba, no, lo sé. Es que casi esto que vale, no voy a jugar por casi a ver puedas conectar en el primer escalón o algo así que se ve. Ahora vemos qué es falta. Están 25 ¿Está de los 32. Juan Fran, hecho de menos a Juan Fran Soto. Sí. ¿Sí? Espérate, que se lo vamos a dar también a este. Que... Faltan cuatro. A ver si hay... sí, acabo de ver a Juan Franco. Álvaro, ¿ve a Allen López? Pues de la primera línea me falta solo Allen López. No, me no. estaba buscando. ¿Cuánto? ¿Cuánto Falta Ale. Falta sí. Fanta Ale, falta Victoria. Y dime la... y dime Tengo cuatro operaciones hechas. ¿Y artística como tú? Artística pues a probar porque además se me salió el de este. La paloma la hice con Nadir y otro del Me dieron la vuelta y la rueda me salió medio pie. Este. I mean